Hola, se supone que llegados a este punto todos hemos visto ya este vídeo en el que nos explican las diferencias entre el copyright y las licencias Creative Commons. Sabemos que con el copyright siempre íbamos a tener que estar buscando al autor de las obras, de las fotografías que queremos usar para obtener su permiso, lo cual es una lata, mientras que en Creative Commons ya siempre eh, no nos hace falta contactar al autor, con el autor porque siempre va a estar claro a través de los términos de la licencia qué restricciones se aplican a esas fotografías, es decir, cuándo puedo usarlas y cuándo no. La propia licencia me lo dice. Esas restricciones, si os acordáis, tenemos aquí esta tabla y son estas cuatro de aquí. La de reconocimiento, es decir, atribución de la autoría, que siempre, siempre tenemos que reconocerlo. Y estos otros tres tipos de restricciones... Mmm, no permitir uso comercial de la obra, no permitir transformaciones de la obra original o compartir de la misma manera que la obra original, se pueden lograr hasta seis combinaciones, seis distintos tipos de licencias Creative Commons. Nada restrictivas como esta de aquí, la de reconocimiento, que solo exige reconocimiento, hasta otras más restrictivas, que no permiten uso comercial, compartir igual, etc. Bien. Pues una vez que tenemos claro que, vamos a, que queremos utilizar licencias Creative Commons, la pregunta es ¿y ¿de dónde saco yo, dónde encuentro yo fotografías que tengan ese tipo de licencia? Porque si yo busco en Google, ¿cómo puedo saber qué imágenes tienen licencia Creative Commons, cuáles son copyright? Bueno, la respuesta es que vamos a acudir a fuentes, a buscar a fuentes que sabemos que ofrecen ese tipo de licencias. Y en concreto vamos a ver dos eh, muy utilizadas. La primera es... Todas las imágenes que aparecen en las páginas de la Wikipedia utilizan un banco de imágenes que se llama Wikimedia Commons. Vamos a buscar, por ejemplo, imaginad que estamos buscando información sobre Macintosh de Apple para nuestro trabajo. Bueno, vamos, buscamos la wiki Wikipedia y la foto que nos aparece aquí, si hacemos clic en ella, bien. y ahora aquí donde pone más detalles, nos va a llevar a Wikimedia Commons, que es lo que os decía antes. En Wikimedia Commons todas las imágenes son con licencias Creative Commons o de dominio público, que es todavía, todavía menos restrictivo. Con dominio público no tienes ni siquiera que puedes utilizar la imagen sin, sin reconocer la autoría del autor, ni, ni siquiera hace falta eso. En este caso, esta imagen del Macintosh, además, eh, bueno, nos proporciona aquí toda la información, pero además es muy útil tenemos aquí esta opción de utilizar este fichero que ya nos hace un resumen, nos dice en la atribución quién es el autor o de qué web está sacado, pues una web que es todo sobre Apple, All About Apple. Nos dice qué tipo de licencia Creative Commons se aplica, by qué reconocimiento, share alike compartir igual, eh, nos dice la URL del archivo. Bien, con esta información ya podríamos utilizar esta, esta fotografía, vale, Recordad Wikimedia Commons. Otro y... y por lo tanto, todas las imágenes de la Wikipedia están en Wikimedia Commons. Otra, otro repositorio o fuente de imágenes de licencia Creative Commons es Flickr. No sé si lo habéis oído alguna vez. Es una, una especie de red social de fotografías de Yahoo!, no necesitamos tener cuenta de, de Yahoo ni registrarnos para utilizarlo. Yo simplemente buscaría aquí una foto. Imaginad que quiero hacer un trabajo sobre eh, laboratorios de biología en los institutos americanos. ¿vale? Busco ahí, laboratorio de, de biología. Y bueno, me aparecen aquí muchas imágenes, pero ahora voy a filtrarlas. En lugar de decirle aquí con, que sean con cualquier licencia... Tengo opción de decir solo con licencias Creative Commons o incluso aplicar algunas de las restricciones de Creative Commons, es decir, solo Creative Commons de uso comercial o que permita modificación. Bueno, voy a coger en principio todas las imágenes de mi búsqueda que tengan Creative Commons. Bien, me salen estas de aquí. Estas ya sé. Voy a pinchar por ejemplo esta de aquí que me, que me gusta, que es disección de una rata. Bueno, pues esta imagen eh, me pone aquí la fecha, que es de enero de 2006, y me dice aquí qué tipo de licencia tiene. Es reconocimiento, licencia no, comer no uso comercial y además compartir igual. Perdón, no es compartir igual, sino eh, que no se permite hacer obras derivadas o modificaciones de esta, de esta imagen. Y además aquí me viene un enlace con los términos de la licencia. Si lo abro en otra pestaña... Veréis aquí, me explica exactamente cuáles son esas limitaciones si quiero hacer uso de esa imagen. Vale, pues esta imagen, además el autor me dice aquí que es una tal Emma. Si abro también la, el perfil de Emma, pues me vendrán aquí datos sobre, sobre ella, Emma Van Hecke. Bien, pues voy a utilizar esta imagen para el trabajo, la vamos a ver luego. Y otra posibilidad de búsqueda de imágenes Creative Commons es a través de Google. ¿vale? Imaginad eh, que yo busco, bueno, quiero hacer una búsqueda concreta, busco imágenes, de, le doy aquí a imágenes, Bien, y ahora quiero, igual que antes, filtrar solo las que son de Creative Commons. Iría aquí a herramientas de búsqueda, más herramientas, no, perdón, a derechos de uso, y ahora en derechos de uso puedo decir eh, etiquetadas para reutilización, es decir, que las pueda reutilizar porque tienen licencias Creative Commons. También podría aplicar alguna de las restricciones como antes, pero en principio voy a coger todas aquellas etiquetadas para reutilización. Y la primera imagen que me aparece aquí son las células vegetales de, un, de la piel de la cebolla o de una capa de la cebolla, además es una imagen que, que subí yo en su día a Wikimedia Commons si visito aquí la página me va a dar toda la información que yo necesito y puesto que voy a hacer un trabajo sobre laboratorios de biología pues esta es una imagen que me puede interesar yo daría una vez más aquí y tendría ya el nombre del autor este es un pseudónimo que utilizo yo el tipo de licencia que se aplica, es decir by atribución y share alike compartir igual y la URL de la imagen. Bueno, pues con estas dos imágenes, la de las células de la cebolla y la de la disección de la rata, vamos a utilizarlas en una línea de tiempo como la que tenéis que, que hacer vosotros.